Saludos, soy Israel Banquera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es que me acaba de preguntar Leonardo de que le está generando problema el Adobe Premiere Pro eh, le está generando el error 44. Este error se debe a que no se puede, es que cada error tiene su, su, su teoría eh, entonces, pero no dan la solución los los, los creadores de los productos, entonces la solución a este error es muy sencilla este error se genera, primero les digo que se genera por lo que no se puede crear un directorio a la hora de, de, de cuando estamos instalando el producto. Cuando estamos instalando el producto todos sabemos que eso se comienza a crear un poco de directorio, un poco de carpetas para organizar cada cosa en su determinada carpeta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se puede crear el directorio? Automáticamente cuando ustedes entran al disco local C, cuando ustedes vienen aquí al disco local C. E intentan eliminar una carpeta de estas de acá, de, de, de, de acá del disco local se que automáticamente automáticamente les dice que reintenten, que intenten nuevamente que no se puede eliminar porque está en uso. Es prácticamente lo mismo con Adobe. Cuando intentan instalar un producto y les sale error 44, como es en este caso, que no se puede crear un directorio, puede salir otro error también referente a lo mismo. Esto va debido a que está en uso, está en uso eh, eh, ese directorio que se está creando o ya existe y no se deja modificar. Entonces otro programa lo está usando o otro programa le está impidiendo que se cree ese directorio, que, que Adobe Premiere Pro cree ese, ese directorio. Entonces les, les, les, les va a generar obvio que un error. Entonces al, al generar el error es para que ustedes sepan qué tipo de errores y sepan cómo cómo solucionarlo. Entonces la primera, la, la, primer, la primera opción que les doy es, siempre les digo que, que, que cierren todos los productos, dan clic derecho en la barra de tareas, cierren todos los productos, todo lo que tengan de Adobe, aquí inicio, por ejemplo, esto es de Adobe, esto es de Adobe, todo esto lo cierran y en caso de que lo cierren todo y no les funcione, bueno, háganlo, hagan esto que, que es muy sencillo. Yo siempre, este método siempre, este que les voy a dar, siempre me ha funcionado. Vénganse acá, inicio. Deshabil ah, miren que yo aquí la mayoría de los productos los tengo deshabilitados. ¿sí ven, para cuando yo haya instalar algo, apenas reinicie el computador, no me genere ningún error. Este método es efectivo casi para todo. En un 95% funciona, la verdad, créanme. Por eso lo tengo deshabilitado. Miren, deshabiliten todo, todo, todo, todo, todo, todo, deshabilitenlo Lo que no les deje deshabilitarlo, déjenlo así, porque es necesario que, que esté en funcionamiento para que el sistema se ejecute correctamente. Pero lo contrario, lo que les dejen deshabilitarlo, deshabilitenlo todo. Una vez lo deshabiliten, reinicien el ordenador. Lo reinician. Una vez que lo reinicien, automáticamente no hagan otra cosa. Procedan a entrar a la carpeta e instalar el producto que necesitan. Y una vez lo instalen, una vez comienza la instalación, verán que no les va a generar ningún error en caso de que eso no les funcione. Entonces les recomiendo que cierren todos los productos, cierren todo. Vengan a deslocarse. y por lo general los productos de Adobe eh, eh, lo que es en el caso de Premiere Pro se instala aquí en archivo de programas, no en archivo de programas por 86. Se instala aquí en esta carpeta. Miren que en el caso mío están instalados aquí Premiere Pro. Bueno, entonces, como no les deja, no les dejó instalar aún un, a un, eh, eh, eh, haciendo los dos trucos pasados que les mostré, entonces eliminen todos los directorios de Premiere Pro, no los productos. Eliminen todo porque aquí está Premiere Pro, cierto. A lo abren, eliminen todos estos directorios, todas estas carpetas, eliminenlas y luego después de que lo eliminen, ahora sí procedan con la instalación, reinicien el ordenador y procedan con la instalación. En caso de que quieran eliminar todos los productos, entonces yo tengo un video en YouTube, escriben cómo, cómo eliminar todos los productos de Adobe Creative Club Israel Banguera y automáticamente ese, ese, ese tutorial les va a servir. Ese, ese error se corrige, por lo general se corrige con lo, con lo que les estoy mostrando. El, el truco que yo uso y es efectivo es reiniciar el ordenador y automáticamente proceder con la instalación debido a que no se está ejecutando ningún otro programa y así funciona a la perfección. Lo otro que les quiero decir es que si tienen algún producto de Office en ejecución, así sea Office Online, este que está aquí Online office Office normal, en el que esté instalado tampoco les va, en, les va a, a, a dejar instalar el producto, entonces deben de, de acatar esas recomendaciones si quieren que les funcione. Y eh, procuren siempre a veces el video completo Por lo que todo se trata Todo el contenido se trata de recomendaciones Como en el caso del contenido mío Y ya que estamos en confianza Y que yo siempre les respondo los mensajes Como estamos haciendo aquí Yo no les voy a echar mentiras les, les digo lo que, debe, lo que se debe hacer Entonces Hagan lo que les estoy diciendo Y verán que les va a funcionar a la perfección Así como me funciona a mí No es que yo use un truco diferente Lo que yo les digo es lo que yo uso Esto que yo les digo es lo que yo uso Entonces Eh, eh, eh Tra procuren hacerlo y verán que les va a funcionar. Entonces, eh, eh, eh, eh, Ronaldo acaba de escribirme ello y le hace 42 minutos me escribió y le estoy respondiendo ahora con este video. Entonces, eh, así se corrige el error 44. Eh, el error 44 y muchos errores también se corrigen del mismo modo, pero en este caso estamos hablando del error 44. Eso se da debido a que no se puede crear un directorio en la carpeta que está generando, que está creando Premiere Pro, el producto que estén instalando, pues no puede ser, no, no tiene que ser Premiere Pro, puede ser otro. Entonces ese es un error. Entonces en ese caso si no funciona, entonces eliminen toda la carpeta donde se está instalando eh, el, el, el programa y si no saben cuál es la carpeta, cuando ustedes estén en la instalación, cuando den clic para instalar el producto, ahí les muestra en dónde se está instalando. Entonces, copien esa dirección y vayan y eliminen exactamente esa. Y se les va a solucionar el problema. Simplemente acaten la recomendación y verán que les va a ir bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Ah, lo otro que les quiero decir antes que se me pase, es que en el grupo de, de, de, de, de, los, de mi canal también les, les, les, les tengo para que... Eh, este grupo lo está en la descripción del tutorial para que si quieren solucionar algún problema, eh, hablemos por el grupo y, y será más fácil, ya que hablamos, podemos hablar a, a, a, abiertamente. Eso es todo por hoy y hasta la próxima. No olviden de compartir el contenido y de suscribirse al canal y activar la campanita. Chao.